Muy buenas tardes a todos. Comenzamos hoy una segunda sesión del seminario internacional Estado de Excepción, Excepción del Estado, conversaciones en torno al estallido social y la pandemia, presentado por el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Esta es una transmisión conjunta vía Facebook Live de la Facultad de Filosofía y el Centro de Estudios de Ética Aplicada. Humaniora y el diario digital El Desconcierto. La sesión de hoy se desarrollará también como la primera con una exposición del ponente a la que le seguirán las preguntas que quieran hacer los participantes. Hoy eh, nos acompaña desde Córdoba, Argentina, el profesor Jaime Rodríguez Alba. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto bueno, estar acá con ustedes. Igualmente, igualmente. En Jaime, eh, el profesor Jaime Rodríguez Alba es de doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es diplomado en Estudios Avanzados en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, director de la licenciatura en Administración Pública en la Universidad siglo XXI, donde es profesor de grado y de posgrado en, en Ética, y es investigador también en temas de ética aplicada a los cargos públicos en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En, entre sus últimas publicaciones podemos destacar la gestión ética como herramienta de responsabilización y combate a la corrupción, la aplicación de la ética en el diseño de infraestructuras éticas para las instituciones públicas, la comunidad del juicio reflexionante, bases filosóficas para la creación de comunidades de práctica ética en las instituciones públicas. Estas son las, las tres más recientes, la, la última, de hecho, eh, todavía no ha salido, debe estar a punto de salir, pero eh, podríamos ir algunas más, podríamos referirnos a trabajos tales como competencias éticas para el gobierno abierto y la administración relacional, la ética como subversión del discurso neoliberal, visitando la caverna el cine como instrumento ético, la misma tesis doctoral tuya, la ética aplicada a la gestión pública, la ética en la sociedad civil, formando en competencias éticas a los servidores públicos, ideología y política en la ética pública, o el mérito y las competencias éticas en la profesionalización de la función pública, por citar algunas. Con esto queda claro no solo la, la amplitud de tu currículum, Jaime, sino también, la especialización en cuestiones de ética pública, de gobierno y ética, formación ética de los gobernantes, gobernanza ética, etc. Y de esto, eh, precisamente, vamos a hablar hoy de gobernanza ética para sociedades equitativas. Eh, podría parecer, por, por este título que le hemos dado, que todo lo que vayamos a decir hoy sobre gobernanza ética es inaplicable a unas cuantas sociedades, empezando por la chilena. En todo caso, vamos a intentar desbrozar el, el panorama para ver por qué es imprescindible hablar también de gobernanza ética para sociedades inequitativas, por qué es necesario seguir hablando ahora, en estas circunstancias, de la ética, del gobierno, de la ética y de la administración pública. Y eh, para ello, quisiera comenzar con una eh, pregunta muy general. En tu eh, tesis doctoral, en ética aplicada a la gestión pública, hablas de la ética pública, de la ética organizacional, de la ética profesional y dices que la ética en la gestión pública es una ética pública, es una ética relativa a la vida pública en su conjunto, una ética en definitiva que enlaza con, con la ética política. Y eh, podríamos empezar con, con esta cuestión amplia y general: eh, ¿qué es? la ética en la administración pública. ¿Cómo entiendes la, la aplicación de la ética como disciplina al cambio de la gestión pública? O si quieres, con qué cuestiones fundamentales nos encontramos al hablar de la ética en la gestión pública. Para empezar, por ejemplo, ¿de qué ética hablamos? ¿Es posible separar el ámbito público del ámbito privado? Si es posible hacerlo, ¿con qué criterio hacemos esa, esa distinción? O, si quieres, para resumir todos estos interrogantes, ¿cómo y por dónde podemos empezar a hablar de la ética pública? Bueno, la verdad que una pregunta, sí, bien, bien amplia y al tiempo. Eh, eh, Moversa dice ¿no? que toda ética siempre es una ética que atañe al individuo. Entonces, la noción de una ética pública aparece en ese sentido como pues, este, algo que contraviene la misma noción de ética. Incluso cuando usamos la palabra ética en nuestro lenguaje cotidiano, solemos automáticamente eh, como diferenciar entre la palabra moral y la palabra ética, considerando que lo ético tiene más que ver con el individuo, ¿no? Y lo moral tiene más que ver con el grupo, ¿no? con, la, con lo social, por decirlo de algún modo, ¿no? este, Entonces, cuando Muguerza se pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es una ética pública, no? recurre a esa idea que viene de, de Ródenas ¿no? que dice la ética pública es la ética que estudia al individuo en relación ¿sí? entonces si estudia al individuo en relación estudia al individuo en ámbitos en los que el individuo se relaciona en el espacio público es un espacio plural heterogéneo complejo pero también en el seno de las organizaciones ¿no? las organizaciones en sí y en esto yo creo que de la cortina bastante acierto, considerar que también son sujetos morales y por lo tanto una organización al analizarla como sujeto moral hay toda una, una serie de, de, de, de digamos que de discriminaciones conceptuales y de eh, aplicaciones de, de marcos de análisis o de referencia o metodologías incluso éticas diferentes ¿no? para analizar. A mí me gusta mucho porque me parece... Te permite conciliar dos grandes tradiciones de la filosofía moral, y además, aparte, ha tenido bastante finura en la cuestión, eh, digamos que de la exposición casi escolástica, ¿no? Este, este que Charles Pike decía aquello de que todo el rigor de la escolástica se perdió y solo queda en el derecho y en las matemáticas. Y todo lo demás se convirtió en literatura, ¿no? es decir, como una especie de uso de los conceptos de manera muy equívoca, etcétera, ¿no? Entonces, este, eh, el filósofo Ricardo Mariandi, que es un filósofo moral argentino, bastante conocido, él, él establece, o para tomar una especie de definición, ¿no? dice que la ética es una tematización del eso ¿no? Y el ethos a su vez, pues, es un conjunto de valores, eh, de, de actitudes, principios, eh, normas, ¿sí? que... Se, eh, que definen tanto a la, la persona moral ¿sí? como a la propia organización y también a la sociedad. ¿sí? Es un fenómeno cultural complejo que está atravesado por lo que él llama la conflictividad. Es decir, es, eh, forma parte de la definición del lesos la, la estructura conflictiva. ¿sí? Eh, y, y él estudia esa conflictividad, entonces él, él logra ahí, bueno, según algunos filósofos como Guillermo es un filósofo acá con que tuvo bastantes disputas con Malian, eh, realmente no lo logra, porque lo que busca es hacer una especie de síntesis, ¿no? Entre la tradición de la ética material de los valores, de Harman especialmente, eh, y la ética eh, formal procedimentalista de la eh, de kantiana, especialmente de Apple. ¿sí? Entonces, este... Eh, él, él busca conciliar un poco esas dos grandes tradiciones, porque por un lado la tradición de la ética material de los valores sí pone énfasis en la competitividad, sí. pero la tradición de la ética peliana busca, al, al contrario, la convergencia, ¿no? Entonces, hay, hay, hay una tensión entre una ética que procura establecer una especie de principio, ¿no?, eh, que se define procedimentalmente, a partir del cual poder después derivar eh, una serie de normas que sean válidas para, distintos, para distintas regiones, digamos, de, de la acción humana, y la ética material de los valores, que al contrario lo que hace es ensalzar precisamente la conflictividad, es decir, cómo es imposible subsumir esa, esa diversidad de principios. ¿no? Y él apela a esa noción que llama él la ética convergente, ¿no? uh -huh. en la que, tomando como modelo precisamente el paradigma de la bioética, es decir, la famosa oposición entre los cuatro principios, ¿no? el principio de justicia, autonomía, no maleficencia beneficencia, eh, él, él los define en torno a dos ejes, la universalidad respecto a la individualidad y la, eh, este, y la, la permanencia respecto al cambio. ¿sí? Entonces él estudia la geometría de esos principios, que los principios los considera como una especie de normas que tienen una eh, digamos que, eh, indeterminación mayor y por lo tanto son capaces a aterrizar en normas distintas, ¿sí? atravesar normas diferentes. Entonces, esos cuatro grandes principios definen, según él, la conflictividad del fenómeno ético. ¿sí? Eh, tanto lo consideres a escala individual, como a escala de las organizaciones, como a escala incluso de las sociedades. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ventaja o qué eh, me parece a mí que era interesante pensar la ética en términos de conflictividad? Yo creo que si hay algo donde se aprecia la conflictividad es precisamente en la gestión de lo público. ¿no? Porque precisamente, este... Cuando hablamos del espacio público, estamos hablando de un espacio en el que tienen que convivir intereses heterogéneos, opuestos, lucha, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo poder definir al mismo tiempo? Y acá hay toda la disputa, ¿no? Por ejemplo, en, en, en ética, en la administración pública, que preguntaba si ahora eh, te cuento un poco de cómo nace ese campo de estudio, ¿no? Eh, pero la, la, la corriente, digamos, ética mayoritaria es la corriente que vos estudiaste, el utilitarismo. es la corriente mayoritaria. Y tiene su lógica, porque cuando alguien gestiona lo público, estás hablando de tener que gestionar eh, recursos escasos para necesidades que no son tan escasas como los recursos. ¿no? Entonces, ¿cómo asignas este, este recursos escasos a esas necesidades? Tienes que establecer un, un sistema, garantizar distintas prioridades, establecer una agenda de gobierno, etcétera. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que existe en el fenómeno de, de la gestión de lo público en un sentido amplio, es decir, la gestión, no solo en la definición, digamos que de las políticas públicas, sino también en la propia gestión de los recursos públicos, tanto en el, en el momento administrativo como en el, como en el político, existe esa, esa conflictividad de manera implícita, ¿no? eh, Pongamos un ejemplo, ¿no? con una política pública muy concreta, que fue la, la, la política pública que se llamó de los trabajadores, eh, de los servidores urbanos. ¿no? Acá en, en Córdoba, donde digo, hay una... A partir de los 70, sobre todo, con los procesos de desindustrialización ¿sí? de la, del país, pues enormes cantidades de población quedaron al margen del mercado laboral. Y se desarrollaron toda una serie de de, de trabajos de, de carácter informal, ¿sí? Entonces, este, entre ellos, los, unos que se llaman los carreros, ¿sí? yo, yo no sé si en San Santiago tienen eso, los carreros son personas que van con un, con un animal y un carro, y entonces recogen pues, desperdicios, etc., y en muchos casos esos desperdicios luego los venden a los, a la, a los lugares en los que pues, eh, producen cerdos, ¿no? las chacras que hay en los alrededores de la, de la ciudad. Claro, ahí tiene todo un problema de salud pública, porque esos desperdicios que están recogiendo, están sirviendo de alimento a un animal que sirva de alimento a los humanos, y por lo tanto hay posibilidad de infecciones. Después tienes que hubo un conflicto entre los carreros que van con, iban con, con, con caballos y por lo tanto les golpeaban a los caballos, y una ley famosa que es la ley Sarmiento, que es Sarmiento como presidente de la Argentina, fue el fundador de la Sociedad de Defensa de los Animales, entonces, la ley Sarmiento pues, lo que establece es que no se les puede pegar a los animales. Pues salieron todos los colectivos de derechos de defensa de los animales de de los derechos de los animales a protestar por la atracción a sangre, etc. Bueno, y en ese contexto, digamos de conflicto en el espacio público, la municipalidad lanzó de manera colaborativa, junto con otras asociaciones del de sector de la economía informal, eh, incluso entidades nacionales que trabajan con la ahora y estudian la economía informal, eh, lanzó el programa de servidores urbanos, ¿sí? Pero, eh, este, es pues una política pública, ¿sí? asignaron ofrecieron sustituir la tracción animal por eh, este, tracción motorizada, es decir, dar unas motos a los carreros para que hicieran lo mismo, pero no con animales, con lo que, pues, de algún modo satisfacían la demanda de los colectivos de defensa de los los animales, ¿no? al mismo tiempo eh, pues había toda una normativa relativa a la gestión de residuos que les obligaba a tener que entregar esos residuos que ellos recibían a determinadas zonas también entonces había un cierto control sobre un posible problema de salud pública o sea pero claro como no hay tanto dinero para la cantidad de personas que viven de manera informal ¿sí? entonces empiezan y establecen el programa este que llamaba de servidor de servidor urbano y lo, lo, lo pusieron requisito como requisito que había que estar cooperativizado. ¿sí? Acá ya tenemos, por ejemplo, una primera tensión. ¿sí? Si es una política pública, por definición, tiene que ser una política que sea lo máximo universal posible, ¿sí? puesto, puesto que, para empezar, se si usan recursos de asignación pública, no se puede discriminar, o hay que tratar de evitar cualquier forma de discriminación. ¿sí? Entonces, introducir ese sesgo ya es una, una tensión entre la universalización y la individualización ¿sí? de la política pública. A eso añadir que después surgieron los trabajadores que llaman los naranjitas, ¿no? que eran gente que se pone un chaleco de color naranja y te estaciona el auto, en la calle, etc. Entonces ellos también reclamaban eh, tal, el, el, el subsidio ¿no? de la municipalidad. Pero claro, este, el tema está en que no hubo... ...una tematización del conflicto, ¿sí? sino que hubo una decisión unilateral... ...que lo que hizo fue generar sucesivos conflictos posteriores. ¿sí? Entonces, digamos que la función, a mi juicio, una ética aplicada a la gestión pública... ...es entender primero cuál es la conflictividad inherente a ese fenómeno... ...analizarla, explorarla, para eso ahí existe, existen diversas herramientas desde el punto de vista de la ética... ¿no? ...en su aplicación... Y tratar a partir de ahí de por lo menos establecer cauces para tener una visión reflexiva sobre el fenómeno y quizá en base a la imposibilidad de satisfacer todas las necesidades, saber por lo menos cómo minimizar, pues ahí vamos al tema de la no eficiencia, cómo minimizar el daño o, o, o, o generar otras alternativas que produzcan determinado bien público. ¿sí? Yo creo que en general la función de una ética aplicada a la gestión pública tiene que ver con, esa, con ese marco, ¿no? Eh, ¿Cómo se entiende la aplicación? Bueno, ahí hay también toda una, una, una, una teoría o distintas visiones, ¿no? Pues eh, pensaba, por ejemplo, que, que yo tenga registrado en el ámbito hispanohablante que hayan, se hayan producido tesis doctorales así sobre ética aplicada a la administración pública. Hay una de un chico de México, otra de un chico de Perú y la mía. Además, son bien... Ética, pero no son tanto una ética aplicada cuanto determinamos, pues, por ejemplo, el estudio de la responsabilidad del funcionario desde el punto de vista sí. administrativo, ese tipo de, de cuestiones que forman parte también de la ética pública, pero son como más, eh, digamos que no son un marco general, ¿sí?, de investigación sobre la ética aplicada a la gestión pública. ¿no? Entonces, ahí como se entiende eh, este, la, la, la aplicación de la ética al modelo de la hermenéutica crítica, por ejemplo, que habla de la cortina, ¿Sí? en la que se supone que la aplicación de la ética tiene un momento deontológico de tipo kantiano, en el que se busca explorar un poco cuáles son eh, los principios y normas de carácter más universal y fundante, ¿no? Entonces, quizá fundante de las demás, y un momento aristotélico, prudencial, en el que se trata de hacer, pues incluso hasta un análisis estratégico del contexto, etc. ¿no? Es un modelo que se da de la cortina, y después el modelo del propio Magaliande, que la toma que a mí me, me parece muy interesante, porque Magaliande hace una reflexión sobre cómo en la aplicación de la ética hay que de algún modo involucrar lo que él denomina, o se denominan, los las cuatro grandes ámbitos ¿no? de la reflexión sobre, la, sobre la, el fenómeno moral. ¿no? Es, por un lado, la, la reflexión moral, que llama él, que es de algún modo, pues, los juicios espontáneos que el sujeto tiene, como aquí lo que Kant llamaba la, la razón vulgar del hombre, ¿no? Decía Kant. ¿no? Entonces, en la metafísica de las costumbres, por ejemplo, cuando habla de eh, este, hay una prioridad de esa razón vulgar sobre la razón académica, ¿no? Lo que hace la academia, el, el filósofo hace una, una especie de minucia conceptual o analítica, pero el saber moral ya está dado en la conciencia, ¿sí? entonces eso me llama la reflexión moral, ¿no? pero luego tiene lo que son, pues profesionalmente conocemos, el campo de, la, de las éticas descriptivas, ¿sí? es decir, que son las actividades éticas que acudiendo a las herramientas de las ciencias sociales tratan de explorar el fenómeno de la moral, ¿no? la antropología, la sociología, la psicología de la moral. ¿no? Ahora, por ejemplo, en el terreno de la, la ética en la Administración Pública se trabaja mucho lo que llaman las ciencias de la conducta para tratar de entender cómo, se, cómo, cómo el sujeto en sus prácticas cotidianas, a través de los distintos sesgos, eh, sesgos sociales etcétera, etc., eh, pues eh, responde ¿no? este, eh, eh, a las normas con las que tiene que regular su, su vida profesional, ¿no? si esto no es una Administración Pública. ¿no? Entonces, es un terreno de la ética descriptiva. ¿no? que a mi juicio tiene que ser de algún modo el, la base sobre la que se pueda sentar la posterior de la ¿sí? Porque, mm. cuando, posteriormente, hablaremos a lo mejor de esto, ¿no? cuando alguien busca este, generar una infraestructura ética, que es un concepto que se usa así digamos, en el terreno, si, si uno imita modelos eh, o, o, o trae modelos que son de la academia, pero no son de la realidad institucional, acaban fracasando porque acaban convirtiéndose en una especie de papel que no sirve para nada. Entonces, esa ética descriptiva es fundamental. Después tenemos la ética normativa, que evidentemente trata de buscar un marco de fundamentación de, la, de, la, de las normas que se pueden desarrollar en esa institución o en el ámbito que regula esa función pública. ¿sí? Y después tenemos la metaética, ¿no? que de algún modo pues, se ocupa de, de tratar de entender y comprender cuáles son los mecanismos de justificación moral y de la argumentación moral, entonces, en ese marco, digamos que el programa de aplicación de la ética es un programa muy vasto, ¿no? porque existe como tratar de integrar eh, distintos elementos, y la gran dificultad está en que las instituciones públicas generalmente optan por la vía rápida, que es, eh, pues, entender la ética en un sentido puramente, eh, te diría que jurídico, entonces, bueno, pues, vamos a hacer una ley de ética, vamos a hacer un, un código de ética, ¿sí?, y hacen leyes y códigos de ética, pues leyes de transparencia y de información pública y todas estas cosas que sabemos, que, está, que establecen muy bien y que son necesarias, ¿no? cuáles son los procesos y los procedimientos, pero la ética no se puede reducir a eso. ¿sí? Es, es como, que esa, como que ese elemento eh, jurídico es una base ineludible, pero la ética tiene que ir más allá. ¿no? Entonces la ética aplicada ahora yo creo que se está empezando a desarrollar más como campo. La ética aplicada a la, a la gestión pública, aunque es muy antiguo. Académicamente cristalizan los años 70 en Estados Unidos, sobre todo, por la obra de Friedrichson, Rohr, Cooper, ¿sí? que son como los grandes referentes, digamos que, eh, de, de, de, del campo. ¿no? Pero bueno, las reflexiones sobre la conducta ética de los servidores se pueden rastrear hasta la escuela legista en la India, ¿sí? que, que son los primeros... que eh, eh, un poco cuestionan que se pueda regular la vida ética del funcionario. Siempre hay un plus que no queda reducido a, las, a los deberes establecidos normativamente, ¿no? O la propia Confucio, bueno, los griegos ¿no? También, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que es un campo que está ahora recién, que como, como casi todas las éticas aplicadas, ¿no? se si empezaron a desarrollar muchas éticas aplicadas, el tronco de la bioética es el que mayor... ...sistematización adquirió y se convirtió como el primer analogado de las éticas aplicadas... ...que todos de algún modo miramos ahí, ¿no?, para tratar de ver qué se puede hacer... ...pero eh, este, están empezando a proliferar un montón de éticas aplicadas a la educación... ...a, a distintos ámbitos, ¿no? Así que creo que un poco por ahí, ¿no? Este, mm. Sí noto que una cosa importante en la cuestión de esta aplicación de la ética es eh, entender... La, la, la, la cuestión de que no se puede reducir la ética al establecimiento de, de, de, de normas de derecho administrativo, penal o civil ¿sí? es una de hecho el paradigma hoy imperante es de decir que la ética no es tanto una herramienta de combate a la corrupción cuanto una herramienta para generar buenas prácticas incluso la integridad ¿sí? frente a la idea de la ética como contención de la corrupción se habla más bien de la ética como impulso de la, de la integridad. ¿no? Muy bien. Estamos viviendo todos, yo creo, una situación complicada, una situación difícil, para algunos una situación muy complicada y muy difícil, muchos han perdido a familiares cercanos, han perdido sus trabajos, eh, han tenido que enfrentar crisis familiares, en fin, enfrentarse a enfermedades mentales producidas por, por esta situación, etc. Eh, los más optimistas hablan de oportunidades e intentan ver una luz en, en este panorama por lo demás oscuro. Vean expresiones como reinvertirse, emprender nuevas cosas, dar un giro a la vida y demás. Y, y los que eh, están pasando por una situación que no les permite ser tan optimistas o simplemente porque no lo son por naturaleza, se enfrentan a un porvenir incierto y complicado, en eso que se ha llamado el contexto post-COVID. Todo esto, eh, aparte de ser una situación personal, un asunto personal que, que afecta a cada cual de manera particular, es también un asunto social, es también un asunto político. En este sentido, hablando de, de oportunidades y de, y de complicaciones, te quería preguntar, ¿crees que en esto que llamamos el contexto post-Covid, eh, ¿veremos nuevas oportunidades o nos enfrentaremos a más complicaciones para desarrollar políticas públicas que se puedan hacer cargo adecuadamente de esta situación que acabamos de, de describir, políticas públicas que tomen en cuenta el menoscabo que han sufrido los más vulnerables? ¿Políticas públicas, en definitiva, equitativas e inclusivas? Sí. Lo voy a ligar ahí con lo que está traspasando Andrea por el chat, ¿no? Porque, este, eh, los que estamos en el, en el ajo, ¿no? como decimos en España, ¿no? Estar en el ajo, ¿verdad? Sí, de la administración pública, por ahí muchas veces tendemos a ser una especie de tecnócratas, ¿no? Es decir, estar. yo me paso muchas horas del día leyendo informes de la CEPAL, de del Banco Interamericano, de la OCDE, que son instituciones que por supuesto tienen su raíz eh, si uno las analiza sociológicamente, cómo nacen, cómo se fundan, pues bueno, la CEPAL está, está, se, se ampara en todo el, el, el programa este del de, desarrollismo, etc. ¿no? Eh, entonces eh, está claro que hay ahí una afiliación ideológica fuerte. ¿no? Eh, este, ¿Y por qué te digo eso? No? Porque... Yo creo que se están haciendo buenos análisis, ¿sí? Creo que eh, los tecnócratas están aportando buenos análisis, ¿no? uh -huh. Y, de hecho, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando, no podemos olvidar que una gobernanza como ese Aguilar Villanueva, que es, en el mundo, digamos, que castellano hablante, el, el, el padre de la expresión, aunque toda la teoría de la gobernanza y del gobierno abierto en realidad viene de la Bretaña, pero los teóricos también de las políticas de las públicas estadounidenses sobre todo, pero él, él dice que la, que la gobernanza tiene dos grandes patas. Bueno, por un lado, eh, digamos que el afinamiento, la sofisticación de los procesos técnicos que tienen que asistir a la, a la toma de decisiones públicas. ¿sí? Eh, y ahí estamos hablando de, eh, por, por ejemplo, decisiones inteligentes. ¿Qué es lo que hace una decisión inteligente? Se habla mucho, por ejemplo, de administración inteligente, de administración en base a evidencias, etcétera, etcétera. Entonces, hoy se dispone de un sinnúmero de herramientas tecnológicas que nos pueden permitir comprender dónde fracasan determinadas políticas públicas que pueden tener fines muy nobles, pero la realidad terminan por ser poco eficaces o, o incluso eh, favorecer la propia... Reproducción de la desigualdad social y de la inequidad, ¿sí? Por el modo como se implementan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba hay un, un programa en Argentina, en general, creo que en Chile también está, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, de CAF, que se llama Con las manos en la data, ¿sí? Es eh, la, la, la pretensión de usar eh, el sistema de inteligencia artificial en el proceso de las políticas públicas, ¿sí? para tratar de... Eh, pues analizar primero eh, en qué, porque cuando se habla de políticas públicas tenemos que primero qué es lo que hay, ¿sí? Lo que hay funciona, no funciona, si no funciona por qué, entonces hay todo un proceso de análisis de las políticas públicas previas, ¿sí? Para poder definir políticas públicas que subsanen las deficiencias que éstas tienen. sí Entonces ese programa busca por ejemplo, acá en Argentina es muy aceptada, es una política pública de Estado ya, porque la han reconocido los distintos gobiernos, lo que llama la asignación universal por hijo. ¿sí? Es una política pública de carácter condicionada, condicional, pero tiene muy pocos requerimientos, muy pocas condiciones que cumplir. Y además, las condiciones fueron establecidas con criterios, eh, pues desde el punto de vista utilitarista, eh, más que aceptables. ¿no? Por ejemplo, que los padres tengan la obligación de mandar a sus hijos a las escuelas o que tengan la obligación de ponerle la cartilla la, la, la de vacunas establecida por el Ministerio de Sanidad. Bueno, solo tiene esa condicionalidad y luego un trámite burocrático que hay que hacer en las oficinas del ANSES. Sin embargo, eh, se sabe que, que, que una, un porcentaje bastante interesante de personas beneficiarias de estos programas lo acaban perdiendo, ¿sí?, y no se sabía muy bien explicar por qué. Entonces ahí uno puede acudir análisis de tipo eh, psicosocial, ¿no? incluso pensar en el sentido de que, bueno, pues personas que ya están viviendo y subsistiendo al margen de lo que podemos considerar una vida digna, llega al punto en que se, pues, ya desprecian su propia existencia, como que les da igual. ¿no? Eh, pero se descubrió también, gracias a la a una técnica de seguimiento por rastreo ¿sí? a través del celular, que lo que ocurre es que las personas que perdían la condicionalidad eran de zonas muy problemáticas socialmente, que las que poder salir de ahí, de, de, de, su, de su barrio, para eh, ir a hacer el trámite al la ANSES, ¿sí? eh, exigía pasar por determinada zona con una extremada violencia, etc. Entonces, eh, bueno, como que eso era un impedimento bastante grande. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo así como, entre comillas, neutral, ¿no? porque eh, nunca era neutral, pero como el uso, en este caso, de georreferencialidad, a través del de seguimiento de, de, de los teléfonos móviles, sirvió para detectar un, un foco de problemas en esta política pública. ¿no? Entonces, hay mucho potencial, ¿sí? y Carles Ramió, que es un catalán, es, un referente en el estudio de la administración pública, tiene bastante estudiado esto, un libro se llama Inteligencia artificial y administración pública y otro que se llama Administración pública 2050, administración pública del futuro, mm. en el que digamos que los procesos tecnológicos, la smartificación de la administración pública, la gestión pública, pueden ofrecer muchas oportunidades para definir políticas públicas más finas, es decir, que y sean capaces de adaptarse a los cambios sociales, a las necesidades sociales e impactar más. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema? No? Bueno, yo soy de los que piensa que cualquier fenómeno tecnológico tiene. Eh, no es que, como solemos pensar así espontáneamente, la tecnología es buena, pero se hace mal uso de ella. No, los diseños tecnológicos tienen implícitamente una serie de problemáticas eh, éticas en su propia definición. ¿No? Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, Jimmy Butler y muchas otras filósofas, uh -huh. eh, y Beatriz Preciado también, ¿no? Eh, pues admitieron en el famoso libro este sobre el coronavirus algo al respecto, ¿no? Eh, es decir, también podemos, después de esta pandemia, y como excusa, llegar a sociedades en las que el control social va a ser muchísimo más eh, acuciante, ¿no? Incluso hay un libro que se llama Democracias robotizadas, ahora no recuerdo el nombre, pero habla de cómo, por ejemplo, en Dubái ya existe un gobernador robot, pero Dubái es una monarquía federal. Entonces, este, ahí la tecnología está sirviendo a, pues, cada, un, un compañero pregunta por el neoliberalismo, pero es que eso es todavía peor, porque eso ya es pluralismo directamente, ¿no? Entonces ya ni siquiera es que haya una noción de los derechos de la persona o del individuo, ¿no? Sino que ya es eh, pues a ver cómo controlo a la población, qué es lo que piensan cuándo, qué es lo que quieren y cómo puedo yo entonces eh, el fenómeno, la, la ambivalencia tecnológica, eh, creo que es el gran reto que tenemos en la sociedad post-Covid ¿no? eso y después el neoliberalismo, como dicen por eso quería retomar yo no soy, este, creo que hay gran que, silencio aquello de pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad, entonces, entonces vamos a hacer como que todo va a ser bueno para no nos quedar en casa eh, deprimidos, ¿no? Pero, pero, pero tampoco no nos vamos a dar cuenta de cuáles son los riesgos que hay y qué es lo que ha salido o lo que está saliendo fortalecido de la actual crisis, por lo que llaman el capitalismo de las plataformas. Y Entonces ahí tenemos un montón de problemas añadidos. ¿Quiénes son los que disponen? Los que disponen de los recursos económicos, tecnológicos y competenciales para poder ma manejarse en ese mundo en el que el valor se va a generar a través de las redes o de las plataformas. Evidentemente, hmm. de determinado sector de la población, máximo en nuestros países latinoamericanos en los que existen eh, de, de, de, este, profundas brechas digitales, que son brechas sociales, reproducen las brechas sociales y generan otras nuevas brechas sociales. ¿no? A eso añádele la cuestión cultural que tampoco es menor es de, decir, de, de cómo estamos eh, generando ciudadanos eh, digitales, ¿no? Este, no, no existe una conciencia eh, cívica a nivel digital, al contrario, ¿no? este, cuando se habla del uso de las redes sociales, etc., incluso ahí se habla de las tribus morales, etc., al contrario, es decir, la fragmentación de la, del espacio público todavía mayor, ¿no? Entonces, ahí... Yo pienso que lo que se está fortaleciendo es el régimen neoliberal, a mi juicio. ¿sí? Incluso creo que no sería inimaginable un escenario en el que hay una redefinición de, ese, de esa gobernanza neoliberal, ¿sí? que funciona siempre a través de la producción de desigualdades, a través, como dice ahí el, el, el compañero o compañera, a través de la, de la individualización. ¿no? Es decir, de hacer aquello que llamaba... Robert Castells, ¿no? El capitalismo de los individuos, ¿sí? Uh -huh. Es decir, eh, o como en ese artículo que vos decías antes de, de, de, de ética como subversión del neoliberalismo, yo creo un poco sobre esa idea de que en el fondo el neoliberalismo es, la, la, pues los psicoanalistas dicen, ¿no? El superego neoliberal, ¿no? Que uh -huh. vos te tenés que enfrentar a tu propia suerte, a tu propia mala suerte, siendo responsable vos de la mala suerte que te toca. Como si no insistieran Estructuras que producen desigualdad y que generan apropiación de riqueza. ¿no? Pensemos en las universidades eh, este, virtuales, o pensemos en la cantidad de trabajo, como dice Negri, de manipulación cognitiva y afectiva de signos. ¿no? Mm. Es enorme la cantidad de valor que se genera ahí y que está siendo apropiada por muy pocos, de hecho. Eh, los, los, los grandes eh, capitalistas del mundo de las plataformas se han hecho más ricos con la pandemia. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Eh, yo ahí, la verdad que soy bastante escéptico, que debieran tomar los estados frente a eso. A mí se me ocurre, por un lado, lo que la economista que ahora está de moda en Europa, que se llama Machucato, llama a ella el estado emprendedor. Sí, dice? Los estados que han logrado un cierto desarrollo social, económico, estoy hablando del índice de desarrollo humano, no de, mm. no la, de, de, de la renta per cápita, que es como otra cosa, ¿no? este, son estados en los que el Estado interviene en la economía, pero interviene de manera inteligente, es decir, interviene definiendo sistemas científico-tecnológicos eh, que, pues, que son complejos, ¿sí? que no se limitan solo a la variable tecnológica, sino que exploran también, por ejemplo, variables culturales, ¿no? eh, Es un poco como eh, en el ámbito, por ejemplo, de la, de la nutrición, ¿no? Dice, este, eh, acá una antropóloga, un libro que se llama ricos, flacos, pobres, gordos, ¿no? Entonces ella estudia la cantidad de variables que hay detrás de la, la apropiación de la salud nutricional, ¿no? Entonces, el Estado puede hacer un millón de programas de concientización para que la gente se alimente bien, pero las variables que luego inciden en qué elige la gente para, ¿no? para comer, sobre todo cuando estamos hablando de sectores populares, son muy complejas. Desde variables que tienen que ver con lo financiero, con los recursos, eh, las, los nutrientes de calidad, es decir, los no procesados suelen ser más caros, hasta variables que tienen que ver con lo cultural, ¿no? que, que los sectores populares tienden a asociar la grasa y los alimentos poderosos como de mejor calidad que los alimentos eh, más, eh, menos nacientes, etc. Entonces, acá sucede un poco lo mismo. Con el fenómeno tecnológico ocurre un poco lo mismo. ¿no? Este, ¿Cuántos países tienen, por ejemplo, en sus niveles eh, de educación primaria o secundaria, adecuados eh, sistemas para formar tecnológicamente a los chicos, a los alumnos? Y cuando hablo tecnológicamente quiero decir, por ejemplo, enseñarles a programar. Para mí creo que la escuela de futuro debería enseñar a los chicos a programar y debería enseñarles también a tener una visión crítica sobre ese fenómeno tecnológico. ¿no? Eh, estoy pensando, estábamos hablando de tecnología el famoso caso Lumis, sí, chico este negro en Estados Unidos que aplicaron un software inteligente en la justicia de eh, creo que era Arkansas me parece. Y, bueno, el software ese era muy inteligente, pero el código fuente estaba sesgado y decidió que el pobre Lumis, que era negro, tenía un 98% de posibilidades de volver a, a cometer un delito. Entonces, el juez, Pancho ancho, aplicó lo que le dijo el juez, pues, el, el software, ¿no? Y cuando se pidió, pues, porque no había habido un proceso adecuado, no se quiso entregar el código porque, por los derechos de, de, de propiedad, entonces ahí destapó toda la cuestión de la transparencia algorítmica, de la trazabilidad algorítmica, de cómo todos estos programas de inteligencia artificial que se están usando ya, de hecho las empresas los usan ya, Google, etc., eh, usa esos software, ¿no? Facebook, este, Facebook, con una investigación que hizo con el MIT, eh, a partir de, creo que son 60 likes que ponemos en el, en el muro, en Facebook, predicen hasta con un 98% dicen, ¿no? de esa actitud el, el, el, la tendencia psicológica de la persona, si es introvertido, extrovertido, si tiene un rasgo mayor de psicoticismo, neuroticismo, etc. Entonces, una cosa es increíble, ¿no? Es decir, el nivel de, de, de, de, de dominio, ¿sí? ahí está muy bien esa idea de la, de la psicopolítica, ¿no? Es decir, el nivel en el cual vas a poder manejar los pensamientos de la Sociedad es increíble, ¿no? Y eso ya está. ¿sí? Y lo más increíble es que, que yo sepa ¿sí? Este, salvo Europa que ha definido, la Unión Europea, una, toda una línea de trabajo ético, de, de, de qué inteligencia artificial es aceptable y qué inteligencia artificial no es aceptable, eso no se es está haciendo en Estados Unidos, no se es está haciendo en China. En China, es un, todos saben lo que es. Entonces, eh, políticamente, creo que la situación es complicada. ¿sí? Desde el punto de vista de la gestión pública más eh, digamos que relacionada a la, a, la, a la capacidad de los estados, la tecnología va a abrir muchas posibilidades y en ese sentido creo que se va a producir un cierto desarrollo y un cierto bienestar. Pero creo que va a ser a costa de, mayor, de, de menor libertad, ¿sí? eh, De menor, eh, incluso te diría que en capacidad de juicio crítico. ¿Sí? O sea, vamos a estar más en, con eso que decía Chomsky, más, más eh, se va a generar, se va a producir un sentido común, ¿no? <risa> mucho más poderoso. Entonces, en ese sentido yo soy un poco escéptico con, con el, con el post-Covid. ¿no? No, no creo que el neoliberalismo, como dice Sis sí, sí, esté ya por acabarse. Sí creo que hay una cuestión que, es, que a mí me inquieta, ya la viví en España, la en Argentina, y, y me parece que, que Chile tiene otro perfil por lo que yo veo un poco de las movilizaciones que hay a raíz de la cuestión de la pensión con el gobierno, etcétera ¿no? que es que los movimientos sociales tienen que transformarse mucho su anatomía. No, si no podemos seguir pensando en términos de eh, los movimientos obreros del siglo XIX cuando ya no existe eh, esa clase obrera. ¿no? Yo, yo a los amigos marxistas siempre les digo, digo pero... Este, el capital ya no necesita el trabajo, es algo tan simple como eso. Entonces, este, lo, lo, porque lo que hace hoy el capital es apropiarse directamente de la, de la riqueza que genera, eh, más le llamaba el general interest, ¿no? es el, el, el complejo científico-tecnológico, que, eh, que no es el trabajo tradicional, porque mm -hmm. es, eh, primero es una producción en red, etcétera, etcétera. Entonces, sobre eso hay muy poco pensado y muy poco... Eh, hecho y creo que los movimientos sociales siguen retrocediendo a modos de, de, de reivindicación de derechos que forman parte de sociedades que ya no existen y que dentro de 10 años van a existir menos todavía. Hmm. Sin duda. Eh, y todos los problemas de la algocracia, de los que habría que hablar también. En fin, te has, te has referido eh, en varias ocasiones ahora a la, la realidad en argentina, como decíamos eh, al comienzo de la charla, tú eh, eres director de la licenciatura en Administración Pública de, de la Universidad del Siglo XXI. Conoces, por tanto, de primera mano la situación que se vive allí, como, como nos has contado. Desde tu posición como académico, como, como ciudadano, ¿cómo crees que se está viviendo eh, esta situación del COVID en Argentina? ¿Cuáles son los aspectos más destacables en el panorama de, del país vecino. Ahora parece que surgen tensiones políticas sobre la cuarentena. ¿Cómo se están gestionando todos estos conflictos? Sí, eh, una pregunta complicada, sí, porque hay como muchas variables. Y luego está el tema, digamos que en Argentina hay como una división muy tajante. Se acuñó popularmente el término de la brecha, que es muy gracioso ese término, porque dice, es que este, las brechas, pero las brechas sociales siempre existieron, es decir, lo que define precisamente la política es, es la existencia de las brechas, ¿no? de la divergencia, ¿no? Eh, que, entonces no es un problema que existan brechas, es más, el problema es que no existan brechas, porque lo que ocurre es que cuando se dice que no existen brechas, se están tapando, porque hay algún interés hegemónico que es capaz de eclipsar la existencia de los intereses rivales, ¿no? Entonces cuando no existen derechos estamos hablando de un estado eh, de, de, de tipo fascista, ¿sí? hmm. que se supone que los diversos actores tienen diversas funciones, es una especie de platonismo ¿no? actualizado, ¿no? cada uno tiene su función en el estado para que el estado funcione bien y si el estado funciona mal es porque no se cumple con la función. ¿Eh? Bien, pero eh, entonces este, ocurre que eh, ahora hay bastante movilización, ¿sí? Eh, porque, digamos que, yo, yo creo que hay algunos, y esto sin posicionarme en contra del gobierno, pero te digo eso porque acá a veces cuando dicen las cosas, te dicen, es esto, entonces eres de los otros, ¿sí? Si dices sí. B, entonces es que estás en contra de A, ¿no? <risa> Y, y la cosa es más complicada, ¿no? Eh, creo que el gobierno tuvo bastantes aciertos, bastantes dificultades a la hora de gestionar la, la crisis. Eh, de hecho, ahora mismo hay aproximadamente unos 400.000 contagios y ya estamos en unos 10.000 muertos ya. ¿sí? Eh, eh, el, el problema está en que los servicios de salud pública están saturados, o eso dicen los los expertos, pero porque estaban previamente, eh, digamos que, eh, debilitados, ¿sí? Hubo un desfinanciamiento de la salud pública que ha sido transversal a eh, peronistas y matristas, o como lo queramos ver, ¿sí? Eh, porque a eso añadele la, la especial relevancia que tienen en Argentina las obras sociales de carácter privado. ¿no? Ahora, por ejemplo, los médicos, están protestando porque dicen que las obras sociales no están atendiendo enfermedades eh, cotidianas, ante la emergencia sanitaria por el COVID se ha dejado de atender muchas enfermedades, con lo que no están teniendo un gasto en ese sentido, pero tampoco se está reutilizando ese dinero para, eh, para hacer un financiamiento de, de, de nuevos hospitales, etc. ¿no? Evidentemente yo no sé si esto es así o no, pero, en cualquier caso, esto me habla de la necesidad de transparencia, ¿sí? Es decir, de transparentar el gasto público sanitario de manera eh, comprensible, ¿sí? Para cualquier ciudadano, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido un gran déficit en la gestión del, del, del coronavirus. De hecho, lo único que se transparentaba usualmente eran los datos de personas muertas de personas... Eh, pero nunca hubo un registro claro de... Eh, ...cuántos respiradores hay, por ejemplo. Entonces el gobernador acá dice, Córdoba tiene 700 respiradores más, sí, pero ¿cuántos había? Porque si había 10, no. tenemos 710 más. Entonces, es como que eso no, no, no hubo una claridad informativa muy grande. Incluso el Centro de Operaciones y Emergencias, que es el que gestiona mm. la, la crisis acá, pues eh, la propia página que tiene es una cosa del mirante. Es decir, uno entra ahí tiene que andar leyendo documentos en PDF para enterarse qué es lo que están recomendando, o sea, es muy poco, muy poco eh, amigable, ¿no? Entonces, si uno piensa que eso supuestamente lo que cualquier ciudadano tiene que seguir para saber cómo poder desenvolverse, pues si estamos al horno, porque no, eh, no, está, no estamos pudiendo ver claramente eh, qué se hace, ¿no? Incluso estalló un conflicto que a mí me hizo acordar mucho a eso que Ana Arden llama la banalización del mal ¿no? Eh, y que incluso McIntyre también ha sido, un, a veces con un poco de perversidad, ¿sí? llegan a decir que los sistemas burocráticos potencian eso. Eh, yo creo que las burocracias son necesarias, porque son lo que garantiza una cierta estabilidad y una cierta eh, objetividad, neutralidad, etc. ¿no? Eh, otra cosa es que, la, pues claro, ninguna decisión humana se puede establecer por un protocolo o por una reglamentación, ¿sí? por definición. ¿sí? Eh, y y acaso saltó un caso que generó mucho malestar cívico. Es un padre que, bueno, pues su hija estaba en un tratamiento de cáncer, acá en Córdoba, los Pilla, la cuarentena, y el padre estaba en la ciudad de Neuquén, a unos 3.000 kilómetros, ¿sí?, al sur. Bueno, le dieron un permiso para venir a ver a su hija, que estaba en una fase ya muy terminal del cáncer, y cuando llegó a la frontera de la provincia de Córdoba, les hicieron un hisopado a él y la cuñada que venía con él. La cuñada vio negativa, él dio dudoso. Les dieron la vuelta con cuatro móviles de la policía, de los acompañadores, contándolos sin dejarles bajarse ni la cama, estación de servicio, baño, etc. Hasta 93.000 kilómetros. Imagínate el dinero que supuso eso, aparte de la Bueno, y ese fin de semana se mudó a la chica. ¿Sí? El padre se repitió por su cuenta el, el, el, el test allá en Neuquén y dio negativo. ¿sí? Entonces, bueno, la respuesta del gobierno fue salir un, un policía que estaba a cargo del operativo a explicar que ellos habían cumplido el protocolo que había establecido el COI. ¿sí? Entonces ahí, eh, pues, yo este, eh, incluso mandé un texto al diario, no me acuerdo si salió o no, finalmente en el que, pues, bueno, si, si uno aplica esta, esta idea de la conflictividad, ¿sí? entre principios éticos, todos entendemos que si hay recursos escasos, por ejemplo, camas, respiradores, para atender, etc., evidentemente es un criterio de justicia que no se puede dejar a la gente eh, poner en riesgo ni su vida ni la de los demás, ¿sí? Pero el caso es que en la ciudad, en la provincia de Córdoba, según las autoridades médicas, estamos en un 16% de ocupación de las camas de terapia intensiva, Mm. O sea, no hubiera sucedido absolutamente nada porque este hombre hubiera terminado en un hospital. O incluso, si lo quieres decir más pedestramente, este, le pones un traje de estos especiales de los médicos y le dejan acompañar a su hija en los últimos momentos de su vida. ¿no? Mm. Entonces, se actuó pues, así tipo iceman ¿no? Entonces, Yo mm. hago lo que me manda, ¿sí? sin, sin, sin tener juicio y sin tratar de dar una solución un poco más individualizada. Al, al, al problema que planteó. ¿no? Lo positivo es que después se ha sacado, ahora hace unos días, una ley para regular el acompañamiento de las personas en situación terminal con COVID. ¿sí? Precisamente a raíz de la indignación popular que generó esta situación. ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se sintió muy, como muy eh, dirigido desde el, desde el poder político. ¿no? Este, la autonomía ahí no existe, es decir, nadie te da la opción de decir, bueno, yo, pues yo me quiero contagiar si es necesario, pero yo quiero estar con mi, con mi padre en este caso. ¿no? Bueno, entonces ahí veis un poco que hay una cierta dificultad con la, precisamente con la gobernanza, ¿sí? Mm. Y yo creo que eso es una cosa que estoy observando en cómo gestionan desde la propia presidencia de la nación todo el tema, ¿sí? Hasta ahora, por ejemplo, los únicos expertos que cuentan son los epidemiólogos. Es más, cuando se habló, por ejemplo, de los problemas de salud mental o incluso los problemas de salud que está generando esto, el propio presidente salió con unas declaraciones un tanto bruscas, diciendo yo estoy aquí para cuidar la salud de los argentinos, como si la salud sí. mental no fuera parte de la salud de los argentinos. ¿sí? Y, y, y luego, a nivel de comunicación política, hay también, a mi juicio, determinados errores de comunicación, ¿no? no estoy hablando de la, de la, de la, de la digamos que de la decisión del confinamiento eso, sino cómo se comunica, ¿no? Expresiones del tipo, tengo el botón rojo para volver a apretar, de este tipo de cosas que además son como muy llamativas, ¿no? Porque el botón rojo uno piensa inmediatamente en la guerra fría, ¿no? El botón rojo... Es... Este... Incluso, por ejemplo, el ministro de Sanidad, ministro de Sanidad, salió a, a, a, a, a meterse, ¿no? así con cierta virulencia también, con un neuro, eh, neurocientífico que se llama Facundo Manes, mm. bueno, aparte de este, esta tendencia de las neurociencias al cerebrocentrismo, es ¿no? decir, a creer que, que toda la conducta está en el cerebro. Pero bueno, el tipo dijo algo que es real. Es decir, ahí este, hay un problema, una pandemia de salud mental, especialmente entre la población adolescente. ¿sí? Entonces el ministro de salud salió a decirle que era un responsable, como decía eso. Es decir, ahí te das cuenta que se está rayando el límite del derecho a la libertad de expresión. En una democracia, ¿Sí? de tipo liberal tiene que ser incuestionado, ¿no? Porque es un poco brusco que el presidente o, o el ministro salgan a a reprender públicamente a un ciudadano que está expresando su opinión. Podrán salir a decir que es mi opinión, entre otras, pero no. Entonces hay un error de comunicación política y un error en, la, en el diseño también. Nosotros tenemos la pandemia, yo creo que tenemos la cuarentena más larga del mundo. Empezamos en marzo y, y estamos todavía en cuarentena, en algunos sitios en, la, en aislamiento y en otros sitios en distancia cívica, ¿no? distanciamiento social, pero claro, este, ¿qué, qué, ¿qué pasa acá? Vos, que sos del ámbito del derecho, conocerás a Carlos Nino, y, y uh -huh. Carlos Nino acuñó la expresión de la anomia boba. ¿no? Dicen, el, dice, Los argentinos tienden a desobedecer las normas, aunque les perjudique eso. ¿sí? Uh -huh. este, y, y yo creo que lo que hoy estamos observando es eso. Porque después de siento yo creo que si tenemos ya 110 de marzo, pues imagina todos los meses, ¿no? Y claro, ya nadie respeta la, la, la, la, el reglamento ¿sí? La gente se mueve, va a un sitio, va a otro. Pero hmm. la respuesta en términos de comunicación política es, es muy, muy curiosa, ¿no? Porque el presidente salió y dijo, es que no tenemos los ciudadanos que debiéramos tener. Lo que es una especie de contradicción, porque... Si eso es cierto, tampoco tenemos los presidentes que debiéramos de tener, ¿no? Es como que, es, es, es, sí, se produce un poco eso. No, no se está respetando ya la, el distanciamiento, ¿sí? Mm. Y creo que eso es hasta contraproducente. ¿sí? Mm. Especialmente antes, cuando hablamos de ética descriptiva, eh, esto que atrás leía un estudio de, de, de, de economía conductual, ¿sí? De todo este enfoque que llaman de los empujoncitos, etc., y señalaba que, que no hay mejor cosa para hacer que la sociedad desobedezca que imponerla por la fuerza. Entonces, salir a decir eh, que tenemos el derecho penal eh, detrás y con el artículo 283 cualquier ciudadano que se junte con su familia es un delito, oh, fíjate qué barbaridad, cómo vas a convertir un delito que alguien se junte con su familia, una, eh, además el presidente en sí no tiene capacidad de. Eh, eh, eh, penal, ¿no? Entonces este, una cosa, eh, entonces ante ese tipo de situaciones pues la gente no está no está cumpliendo la norma, claro. Eh, y yo creo que eso después invitas a la responsabilidad cívica, pero la está mirando. ¿Sí? porque con tus propias obras estás generando lo contrario, ¿no? No entiendo muy bien eh, y si sí hay algunas voces que están siguiendo sí de la derecha eh, económica y política que dicen que se están aprovechando la situación para hacer reformas que favorecen a determinadas líneas ideológicas del, del, del, del gobierno kirchnerista hoy ejercicio no eh, yo no sé qué realidad tengan porque eso ya forma parte de la teoría conspiracionista eh, pero sí creo que quizá no es el momento de hacer una reforma penal no es el momento de eh, por, por la propia situación porque no están la, la, la, el legislativo no se reúne solo sí. que entonces ¿qué tipo de liberaciones vas a establecer en esas funciones? ¿Sí? Eh, pero bueno, yo creo que hay en el Chile también tienen para cortar ¿no? Bueno, así, sí, eso, sí. Eso, si acá, también aprovechan el contexto eso es otra, que también lo, lo leía el otro día ¿no? ¿cómo están aprovechando determinados Donald Trump, por ejemplo? Eh, lo primero que hace cuando se decreta la pandemia es, no, toda la guita que poníamos nosotros en en la, en la Organización Mundial de Salud, fuera. Mm. Todos los compromisos que teníamos en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible con temas climático fuera. Mm. ¿Sí? Incluso Angela Merkel salió a decir que tampoco se iban a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible por culpa de la, la pandemia. Es como que ha habido mm. en ese sentido un retroceso, ¿no? En ciertos en ciertas cosas. Sí. El, hablando de, de todo lo que puede ser mejorable, en toda esta gestión y de la gobernanza ética de, de que mencionabas antes, ¿qué herramientas prácticas eh, se pueden poner eh, sobre la mesa para permitir que los estados implementen medidas de gobernanza ética en los procesos de gestión y de inserción en el ciclo de las políticas públicas? Te lo pregunto porque en, en tu artículo Visitando la Caverna propones, por ejemplo, que el cine es un instrumento ético, que es... Eh, en esencia formativo, y quien dice el cine dice la televisión, la radio tal vez, eh, ¿podría ser esto una herramienta plausible? ¿Existirían otras herramientas? ¿Cuál sería el, el objetivo de la puesta en práctica de, de tales medidas? ¿Con qué criterios se podrían decidir entre unas y otras? Sí. sí. Fíjate que eso del cine y la televisión está bueno, ¿sí? eh, en, en, en, creo, en Kenia, sí eh, había una oh, dificultad con ¿Sí? la, la tendencia poco ahorrativa de los sectores campesinos. ¿sí? Entonces, cuando venía una buena cosecha, pues invertían el dinero en comprarse anillos de oro, collares, ¿Sí? eh, disfrutar de la existencia de Dios, ¿no? Eh, claro, el problema es que cuando después no venían buenas cosechas, pues pasaban a menos. ¿sí? Entonces, desde la Organización de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la de los alimentos, etcétera, implementaron un programa de educación eh, financiera, ¿sí? Entonces iban ahí, pues, como nosotros, profesores, a explicarles la importancia del ahorro, y no sé qué, y no sé cuánto, de la manera más didáctica posible, pero pues no tenían mucho impacto, ¿sí? No, no, no, no alteraban mucho las decisiones de las personas, ¿no? Hasta que se les ocurrió que, ¿por qué no hacían una telenovela? ¿Sí? Entonces resulta que hicieron una telenovela en la que el personaje, pues era un tipo alegre, que, bueno, un tipo, todo el mundo lo quería porque era, este, pero era un desastre. Entonces su familia terminaba pasando hambre <ríe> a consecuencia de, de sus actitudes. ¿no? Bueno, pues resulta que eso tuvo un impacto mucho más grande que todos los programas formativos, financieros, etcétera, ¿no? mm. Yo creo que si hay algo que... Primero, la, la, la racionalidad práctica es racionalidad, y por lo tanto supone eh, la reflexividad, ¿sí? Mm. Eh, pero no podemos desconocer que eso que dicen hoy la neuroética, etcétera, no es menor. Es decir, aquello de Kahneman, ¿no? El, el, el, el sistema rápido y el lento. Sí, entonces, tendemos a procesar la información por sistemas que son muchas veces inconscientes. Entonces, respondemos a través de sesgos, de pensamientos automáticos, de marcos de pensamiento bastante restringidos, y damos respuestas ante eso. ¿no? Y la ética lo que tiene que trabajar es con, con precisamente poder, de algún modo, eh, por eso... A mí me, me, me gusta esa idea del juicio reflexionante, ¿no? Que habla Ferrara y que hablan otros... Es decir, también y Kant, ¿no? Es decir, la idea de cómo... Bueno, que, que, que, que haya un análisis de la situación concreta lo más minucioso y detallado posible, ¿no? Pero eso es costoso. Entonces no se puede abusar de eso. ¿sí? Esto, eso sirve para... Eh, determinadas situaciones en las que, por ejemplo, podemos, una herramienta muy interesante, es, eh, este, que se aplica además a distintos ámbitos, es eh, enfrentar a la persona a situaciones de conflicto hipotéticas no. o reales. ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación de conflicto de interés, pongamos, la ley regula cual, o tipifica cuáles son las situaciones en las que hay un potencial conflicto de interés y cómo diferenciar entre conflicto de interés real y uno aparente. ¿sí? Bien, la ley establece todo eso, pero, pero la ley pues sí sola nos aplica, y muchas veces el que tiene que aplicar la ley no la aplica pues porque el que está ahí forma parte de su equipo y entonces él cree que es una persona eh, que va a hacer las cosas bien, eh, este, o porque directamente, como en su equipo son todos muy íntegros y muy, buena, muy buenos servidores públicos, pues nadie va a equivocarse con una cosa así y de repente se filtró. No sé si me estoy explicando. No hubo una intención corrupta, ¿me explico? Pero sí hubo una serie de mecanismos de pensamiento que no permitieron visualizar este, cuál era el posible problema. Entonces, por ejemplo, una herramienta que se utiliza es decir, bueno, vamos a iniciar este proyecto. Eh, bien, ¿cuáles son los intereses posibles que usted tiene acá? este sí. proyecto, tanto en el proyecto como con qué intereses suyos chocan, bueno, vamos a iniciar un proyecto que te supone tener que dedicar tantas horas, no, pues yo quiero estar en casa jugando con mi hijo, por ejemplo, es un interés también, ¿no? Entonces, bueno, cuando expones al sujeto ante ese conflicto, si el sujeto adquiere mayor coherencia en la toma de decisiones, porque además sí. aparte ha sido publicitada la posibilidad del conflicto, y del choque, etcétera, etcétera, ¿Sí? Entonces, uno ya actúa con una eh, referencia moral, con un estándar, digamos, una actuación moral más elevada. ¿sí? Este, enfrentar a conflictos a las personas, a los servidores públicos, que es una herramienta interesante. Nosotros acá hicimos un trabajo eh, con, la, con la policía barrial ¿sí? La policía barrial es una policía de proximidad, que busca uh -huh. superar un poco el modelo este de policía represiva, etc., y, y ser un, un policía que está más para ayudar al ciudadano que para perseguirlo, o, o etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, claro, es que se les capacita a la policía barrial en temas de derechos humanos, sí, a los, a los policías como con sus diferentes cargos se les capacita en temas de derechos humanos, ¿no? Ya acá en Argentina eh, se ha trabajado desde hace tiempo toda la cuestión de género como un derecho humano, también, sí. Entonces hicimos unos talleres en los que trabajamos mediante grupos focales con la cuestión de, bueno, tema por ejemplo de género. Y entonces enseguida se ponían los policías a discutir acerca de los conflictos con los que ellos se encontraban en la calle, eh, pues ante pues, un tema de género. ¿no? Tener que registrar a una persona que, que se definía eh, a sí misma, pues... Eh, eh, pues, no CIS, sí, etcétera. El policía tenía que tener todas esas categorías en su cabeza para poder saber cómo actuar, por más que el protocolo le diera la definición. ¿no? Eh, entonces, fue muy interesante ese taller porque empezaron a salir un montón de cosas que ellos pensaban y, y ellos mismos escuchándose unos a otros, ¿sí? que empezaban a, pues, incluso a tener así como una actitud de... No me había dado cuenta yo de que eso era así, ¿no? Fue muy interesante, ¿no? Y esto a mí me, me llevaba a pensar en cómo eh, tenemos el horizonte del gobierno abierto, que es como el gran paraguas, ¿sí? Pero muy pocas veces nos damos cuenta, por ejemplo, de la hostilidad con la que se puede vivir todas las plataformas, etcétera por parte de amplios sectores de la población. Personas mayores, personas que no tienen una educación formal muy consolidada, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay e incluso personas que no tienen por qué argumentar en el sentido filosófico más, eh, este, digamos que técnico. ¿no? Entonces, uno dice, el horizonte de la democracia deliberativa. Siempre, yo no sé si la democracia deliberativa es precisamente el horizonte más inclusivo, porque hay amplios sectores de la población que no tienen esa capacidad de argumentar, y es más, cuando se exponen en la arena pública, ellos mismos se retraen de esa argumentación porque se sienten en inferioridad de condiciones. ¿sí? Pero me parece que hay, por ejemplo, esa idea de Iris Marion Jung, ¿no? de la idea de, la, de las democracias comunicacionales, ¿no? en las uh -huh. que se presta atención no tanto a los argumentos, sino a las narraciones, uh -huh. y me parece que potenciar eso es otra gran herramienta que además encima abarca, muchos, abarca tanto el nivel meso de las organizaciones uh -huh. como el nivel macro o social también, porque un niño, por ejemplo, no argumenta, o no argumenta como un adulto, pero sí narra, y si estás poniendo motivos, razones morales, conceptos, concepciones morales, en su narración, ¿sí? Entonces, potenciar espacios en los que se puedan circular esas narraciones morales, creo que el cine, para mí, hace eso, pero también la televisión. Uh -huh. Bien, ahora ahí entras con otro tema complicado. Porque, ¿Qué ocurre cuando los medios de comunicación están en manos de macropoderes financieros que además atienden con lo que el filósofo español Gustavo Bueno le gustaba llamar la telebasura? ¿sí? Mm. Que además sí, encima escribió un libro totalmente significativo, es el telebasura y democracia. <risa> la democracia necesita de la telebasura, pero es una <risa> democracia de poca calidad, esa es una democracia en la que no se discute, eh, desconozco cómo sea el espacio público mediático en Chile. Pero acá en Argentina deja mucho que desear. Este, el principio básico de pluralidad, por ejemplo, raramente se respeta. ¿sí? Por no hablar de la calidad de los argumentos que se utilizan, que muchas veces son puros eslóganes destinados a ir a la emoción directamente y no hay un análisis detrás. Entonces, bueno, ahí como dices, hay todo un ámbito para trabajar, por ejemplo, la escuela, ¿sí? los estudios nos dicen que uno de los grandes factores que correlaciona con la corrupción de manera positiva, la corrupción medida, mm. es un problema eso, pero bueno, medida mm. de en la corrupción, es por ejemplo el tipo de autonomía que se produce en las escuelas. Es decir, aquellos sistemas educativos que incentivan la creación de un alumno autónomo, un alumno que cuestiona incluso al docente, es decir, que, que sabe desobedecer, por decirlo uh -huh. así en términos de turón, ¿sí? eh, este, son países en los que existe una menor eh, corrupción. ¿sí? Eh, y, y, y sin embargo yo tengo la impresión, no es, eh, he leído algo pero no conozco estudios sistemáticos, que por lo menos sí. en la Argentina en la escuela eh, sigue siendo una escuela... Por decirlo con Foucault, claramente disciplinaria y, y de tipo autoritario, ¿sí? en la que, eh, bueno, ya hasta ya, ya las propias formas que eso para cuando alguien viene de España cuesta entender, eso de levantar la bandera y cantar a la bandera y todas esas cosas, mm -hmm. que, eh, que, que, que puede tener un sentido evidentemente cívico, lo tiene, pero, pero también tiene un sentido de disciplinamiento bastante fuerte. ¿sí? Entonces, este. Trabajar en el ámbito de la escuela, en el ámbito de, eh, incluso te diría, de, de espacios de educación a los padres. Mm -hmm. ¿sí? eh, este, que, eh, que no por ser padres tienen la, saben, saben eh, qué es lo correcto. ¿no? Eh, eso ya Sócrates decía aquello de: si la aventura enseñara a los padres, el hijo de Pericles no era tan vicioso como es. ¿no? Entonces, eh, los padres no necesariamente tienen. Entonces, hay una serie de herramientas que además no son tan difíciles de, de crear, ¿sí? porque hoy tenemos referentes de la psicología, de las ciencias sociales, que nos pueden ayudar a generar espacios de educación a los padres, ¿no? formales e informales. ¿sí? Después, en el seno de las propias instituciones, el desarrollo de los marcos de integridad institucional. ¿no? Es una herramienta que busca cómo hacer que los códigos sean instrumentos vivos, ¿sale? tenemos el trabajo de nuestro amigo Checho en el país vasco que sí. es impecable la famosa red vasca de, de, de gobernanza ética eh, sí. que han hecho muy bien Yo creo que es un ejemplo ¿no? entonces eh, cómo poder hacer que esos códigos se puedan adaptar a las realidades de la gestión porque en la gestión pública existe necesariamente el conflicto ¿no? sí. eh, eso pero incluso a nivel de la propia organización pública ¿sí? ya no Tendemos a pensar el conflicto como el elemento político, pero también la propia administración, bueno, primero que la administración es política siempre, ¿sí? Pero eh, también la propia administración comporta esos elementos de, de conflictividad, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuáles son el, el tipo de liderazgo, sí? Que se construye en el seno de las instituciones públicas, ¿sí? Mm. Si tenemos modelos jerárquicos, tradicionales, eh, chocan con, la, eh, con, la, con, la, con, con, con esta necesidad de, de relacionalidad. La idea de gobernanza es, hace alusión, sobre todo, a, a la relacionalidad. ¿sí? Pero, eh, bueno, este, después la cuestión política. Acá en Argentina, por ley, los, los partidos políticos tienen que eh, este, desarrollar programas de capacitación. ¿sí? Bueno, acaba siendo una red para que eh, los amigos eh, ganen unos mangos capacitando a los otros amigos que trabajan en los partidos y, y después no se habla de, de, de nada. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Estado ahí sí tiene la obligación ¿sí? de tener una supervisión sobre esos sistemas de capacitación. Un ¿no? modelo alemán, por ejemplo, que funciona a través de las grandes fundaciones, que mm. son financiadas y controladas públicamente, pero creo que tiende a generar por lo menos la posibilidad desde que desde de, de, de, de, de, de diferentes aristas ideológicas exista eh, pues eso que Chantal Mouffe llama la, el mismo común, ¿no? para que, la, para que el, el, el antagonismo sea agonismo y no antagonismo. ¿no? Entonces, este, ahí tienes todo un ámbito también de trabajo. ¿no? Decir, la ética pública en ese sentido tiene como un montón de ámbitos de aplicación, ¿no? eh, en las organizaciones, a nivel cívico, bueno, me mm. haría para mucho más, pero creo que, Estamos sí, si se nos acaba el tiempo. Me gustaría eh, hacerte algunas preguntas que, que nos han mandado los participantes, eh, aunque nos quede de poco tiempo, pero eh, para contestar, aunque sea brevemente. Una de ellas eh, dice lo siguiente, ¿de qué dependerá que las transformaciones tecnológicas del futuro deriven o no en prácticas y regímenes de corte autoritario? ¿Qué otros factores ajenos a la tecnología podrían contribuir a esto? ¿qué rol le cabe a la reflexión ética en estos aspectos? En fin, esto da para extenderse todo lo que quieras y más, pero te pido una, una respuesta breve en la medida que sea posible para poder hacer alguna otra pregunta. Sí, yo creo que, ¿de qué depende? Bueno, para empezar, el fenómeno tecnológico siempre es un fenómeno social. ¿sí? Entonces... Que la, este, yo creo que Marx se equivocó mucho cuando consideraba que la, el desarrollo tecnológico iba a generar por sí las condiciones para una sociedad más igualitaria, ¿no? socialista, o como quieras llamar ¿no? Porque eso es la famosa hipótesis del determinismo tecnológico. Es decir, supone que la tecnología en sí comporta valores eh, de igualdad y de progreso social. Y, y, y lo que ocurre con la tecnología... Para mí la mejor definición del fenómeno tecnológico es el rasgo de la equivalencia. ¿sí? Mm. Este, yo no creo que la tecnología se desarrolle para dominar. ¿sí? Yo creo que, que aquí habría que aplicar un poco esa visión de los campos de, de, de, de, de Bourdieu. ¿no? Es decir, cada campo de, de acción humana tiene mm. sus propias reglas y su propia lógica. ¿sí? Que luego hay homologías estructurales, como dice él, ¿no? que hacen que el campo económico con los campos culturales vayan generando determinadas tendencias y de repente quien tiene, pues acumula, acumula mayor capital económico, también acumula mayor capital eh, cultural o, o en otros ámbitos, pero eso no puede llevarnos a pensar que no exista autonomía en la, en la lógica que rige ese campo, ¿sí? Es decir, no podemos explicar, por ejemplo, el campo literario en términos de, de, de económicos, uh -huh. puramente, ¿sí? porque, o el campo artístico, en general, ¿no? porque hay unas reglas, dice las reglas del arte, que no se reducen a lo económico, lo que no quiere decir que no tengan, insisto, homología con esas mismas reglas en el terreno económico, ¿sí? porque en el fondo todos los campos funcionan con la lógica de la diferenciación y de la eh, desigualdad, o de generar eh, procesos de acumulación de, de, de, de, de, del valor que en ese campo es indeterminante. En el campo académico, por ejemplo, los títulos, sí. entonces, ahí todos los que estamos en el campo académico somos conscientes de, de, de, de las sutilezas con las que son más valoradas los textos que se escriben en inglés, a pesar de que pues nosotros no, no leemos, si quieres impactar en un país latinoamericano, pues no estudias en inglés, es lo <risa> que más no en la gente, ¿no? Pero sin embargo se te valora por escribir en inglés, porque está en el ranking y las, las revistas tienen ahí todo un poder, bueno, entonces... Con el fenómeno tecnológico yo creo que pasa un poco eso. ¿sí? Lo que ocurre es que ahora estamos asistiendo a, a, a, a la cuestión de la concentración ¿sí? de la innovación de, en, en, terrenos, en el terreno tecnológico. Y creo que el gran problema es que los estados eh, democráticos, de corte liberal, por supuesto, se han quedado rezagados en eso. Porque como han considerado, que, la, que, la, que todo lo tecnológico tenía que entrar para las empresas, pues no se sí. han ocupado de desarrollar una tecnología y cuando la vienen a regular es tarde, ya, ¿no? Sin embargo, hay regímenes como, como el chino, que precisamente por el famoso capitalismo de Estado que dicen, invierte sí. muchísimo en el desarrollo tecnológico porque están descubriendo que es una herramienta fabulosa para controlar y, y mantener a la población eh, disciplinada y limitada, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Del régimen político previo, claro. Es decir, si el régimen político previo es autocrático, la tecnología va a estar al servicio de esa autocracia. ¿Existe posibilidad de que la tecnología en un régimen autocrático esté ahí? Claro, pero ¿qué está pasando en China con los activistas? Hoy por hoy. ¿Sí? Que hay varias denuncias, ¿no? Desaparecen o tienen que fugarse... Eh, el caso de Hong Kong, por ejemplo, es ilustrativo, ¿no? No se contra? Pero, pero porque también tienen redes quizá más consolidadas, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos, el tema está en que las, en lo que decíamos antes, en que los movimientos sociales tienen un carácter muy fragmentario, y yo en eso creo que Negri tiene razón, es decir, este, ningún poder ¿sí? eh, instituido va a generar por sí algo que tenga un impacto eh, de mayor igualdad, ¿sí? Si no hay una, un antagonismo, como dice él, ¿sí? Y ese antagonismo tiene que ver con los movimientos sociales. Y la ética, para mí, tiene ahí pues, la función que le corresponde a toda la filosofía moral, ¿no? Que es la de tener una visión crítica, un distan una distancia respecto a lo inmediato, eh, analizar cuál es el, el tejido de ideas que existen detrás de las distintas posturas, etcétera, ¿no? La ética en sí no, no, no, no es una herramienta política, ¿no? pero sí puede convertirse ¿sí? O, o generar, por lo menos, de otras tendencias políticas. Sí. En otro eh, participante nos dice, es interesante pensar en las proyecciones que va a tener en los movimientos sociales el uso intensificado de las redes que se ha dado en estos tiempos de pandemia en un contexto político tan agitado como el chileno. Uh -huh. Me imagino que estás al día de poco más o menos de, de todo lo sí, que sí. ha pasado aquí. Dice, mucho conversatorio y espacios de organización deslocalizados han posibilitado ponerse al día en el uso de las tecnologías de un sector importante de las organizaciones. El plebiscito que se avecina tendrá como escenario público las redes sociales. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, este, yo hice mi tesis del DEA sobre eh, el, el, el análisis que del movimiento piquetero argentino hace Tony Neary, sí que es el, el gran teórico de esta mm. idea. ¿viste? Que él él eh, enseguida aplicó toda esa idea de la teoría política no de la multitud. ¿sí? Enseguida mm. la aplicó al movimiento, eh, ocupemos Wall Street, también al movimiento español de los indignados, etc. Etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, pero. Y lo aplicó al caso del movimiento piquetero. Lo que pasa es que como Paolo Virno dijo en su momento, este Negri es, es tan optimista que uno cuando lo lee eh, le dan ganas de salir a la calle y ponerse a, a, a luchar, como dice él. Pero claro, la realidad es que después el tema está en que las redes sociales... Eh, decíamos antes la cuestión de la democracia comunicacional o narrativa. Entonces, yo creo que las redes sociales... Son un instrumento muy poderoso en ese sentido. Pero además funcionan claramente a través de todo el registro emocional. ¿Sí? Este, a uno le llegan por Facebook las imágenes, qué sé yo? y enseguida uno se impacta con las cosas, etcétera. ¿no? Pero también creo que es importante que todo movimiento eh, tiene que eh, ir, dar cierto paso hacia atrás. ¿Sí? Este, bueno, bien, vamos a ver a reflexionar y a analizar y a deliberar, o sea, ese momento deliberativo también tiene que estar presente. A ver, en qué formato, etcétera. Y creo que las redes sociales en ese sentido eh, son peligrosas, porque por un lado incentivan, en el caso que estoy diciendo, bueno, en el caso de España fue así. Es decir, ¿Sí? la famosa convocatoria de los indignados empezó en la calle Génova, cuando este se me ocurrió a Aznar y compañía, que este, los responsables de los atentados de Atocha había sido ETA, y entonces pues, sí. bueno la sociedad sin no porque hicieron más que este nivel de manipulación ya está bien, ¿sí? entonces ahí empezaron que después dijeron que se había sido una eh, construcción del Partido Socialista, y no sé qué, pero yo creo que aunque el Partido Socialista seguramente estuvo detrás, no, no me cabe duda, igual que otros partidos, pero me parece que la autonomía de lo social ahí y la imaginación, como diría Castoriadis, ¿no? Social eh, no estuvo controlada ni dirigida. Entonces, las redes sociales sí que me parece a mí que en Chile están jugando. Es un papel análogo, similar. Mm. Decir, cuando un gobierno se esfuerza todo lo posible en tener a la gente encerrada en la casa para poder dominarlos, controlarlos y que no salgan a reunirse con el otro y discutir lo que tienen que discutir, pues evidentemente las redes sociales son un, un espacio fundamental. Lo mm. que pienso yo es que se precisa una inteligencia detrás. ¿sí? Es curioso porque hablan de Gramsci, pero ¿no? Gramsci hablaba del famoso los intelectuales orgánicos. ¿no? Entonces, este, este, ¿cuál es el intelectual orgánico que hoy tenemos detrás de las redes sociales? ¿Sí? ¿Cuál es el espacio en el que se construye hegemonía en esas redes sociales? Y se articulan, como dice la Clau, esa heterogeneidad de, de, de, de, de demandas y de significantes. Ahí hay una limitación, a mi juicio. Sí. Porque tampoco podemos olvidar que las redes sociales, manos de quién están. Uh -huh. Y los diseños que tienen para poder asignar. Eh, este, yo no veo todo lo que cuelga la gente en Facebook. Facebook me filtra lo que yo veo. Uh -huh. sí, entonces, ¿cuáles son los, los algoritmos que está usando Facebook para, por qué no pensar, si sí, aquí ya si queremos nos ponemos conspiracionistas? en que esos poderes que nos quieren dominar perfectamente pueden llegar a un acuerdo con Facebook. ¿sí? Si a fin de cuentas, lo que define el poder es la reducción del de mando. ¿sí? Es decir, sí. allá, el, cuanto menos mandando, mejor. ¿sí? Entonces, creo que las redes sociales son una gran oportunidad, pero este, también son un riesgo si no hay eh, una, una redefinición. Para mí la clave está en que se redefinan también pero, pero creo, por lo que yo voy leyendo, sobre todo, que, que ustedes los chilenos en eso están pensando mucho, ¿sí? hmm. Y haciendo, ¿sí? Acá creo que estamos un poco más apagados, ¿sí? sí. Bueno, te hago una eh, tercera y última pregunta ya por el tiempo, aunque en, en buena parte ha salido la respuesta en una intervención anterior hace unos minutos. Eh, dice así, en el contexto de una potencial superación del paradigma neoliberal, con su énfasis en la individualidad como centro de la producción de sentido, ¿qué clase de convivencia social y de reflexión ética puede vislumbrarse para las próximas décadas del siglo XXI? ¿Seguirá predominando lo individual o se ampliará la reflexión hacia lo colectivo? ¿Predominará uno sobre otro ámbito? Uh -huh. Sí, ahí... A mí me, me gusta mucho el, un libro de Jorge Reisman, ¿sí? eh, que es un filósofo de la misa autónoma, creo, ¿sí? uh -huh. y matemático y poeta, es uno de estos personajes eh, medio renacentistas, ¿no? uh -huh. y, eh, que se llama La habitación de Pascal, ¿sí? es un libro muy interesante. ¿no? Entonces, y, y se, y se subtitula dice ensayo para una ética y una política de la autocontención. ¿sí? Eh, en ese libro que es un libro que ya tiene sus años, él está muy en el paradigma del decrecimiento. ¿sí? ¿En eh, qué pone énfasis? Eh, porque bueno, cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de algo que, que tiene una definición. Eh, yo digo que el neoliberalismo lo definen los que están en contra del neoliberalismo. ¿sí? Pero no existe una definición positiva del neoliberalismo, porque de hecho ninguna corriente económica se llama a sí misma de ese modo, y, y, y cuando escarbas un poco en quiénes son los pensadores neoliberales, que llaman neoliberales, bueno, no es lo mismo Milton Friedman que Hayek, que Von Mises, pues son, este, o que Marshall, Jevons, eh, este son diferentes. ¿no? Pero hay algunos rasgos importantes. Primero, considerar que existe una racionalidad económica insular. Una racionalidad económica que funciona aisladamente de, de, de otro tipo de racionalidades que pesan en la toma de decisiones del sujeto. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, toda esta idea de la microeconomía, ¿no? de que el sujeto, de que la construcción esta de la noción de la soberanía del consumidor individual, ¿sí? que a través de su racionalidad decide qué es lo, que, lo más conveniente. Entonces, si decide mal, es porque su racionalidad era deficiente. En lugar de entender que eso que llaman decidir mal, lo que ocurre es que probablemente valoró otras cosas que no entran dentro de esa racionalidad. ¿sí? Entonces, este, porque ahí está la antropología económica, que sé yo, te, te enseña a entender el fenómeno de la conducta económica de las personas de una manera más compleja. ¿sí? Entonces, eh, el, el, para mí el paradigma neoliberal eh, se supera a través de eso que llama Reisman las éticas y las políticas del autocontención. ¿En qué trabajan? Bueno, trabajan, primero, eh, fíjate que este, cuando los neoliberales salen a hablar de la necesidad de renovación y ética, etcétera, porque sí. ellos también hablan de ética, ¿no? Siempre hablan de austeridad, del valor de la austeridad, ¿sí? Pero inmediatamente ahí empiezas con que esa austeridad es una especie de de recriminación moral. Un poco como en España con la crisis de las hipotecas, ¿sí? que enseguida se salía a decir, no, pero la gente es responsable porque eligió tener... No, la gente se compraba la casa que se podía comprar, en base a los tipos de interés que estaban establecidos en el mercado. Entonces, responsabilizar a los sujetos individuales de lo que son políticas económicas definidas por el Banco de España y por otros actores, que encima, cooptadas por... Por, por, por toda la, la cuestión de la ley de suelo urbano, etcétera, me parece cruel, ¿Sí? Uh -huh. es, es como, eh, este, Entonces, creo que detrás de, la, de esa idea de la austeridad neoliberal hay esa especie de recriminación de un sujeto que trata de gozar más de lo que le corresponde gozar. ¿Sí? Cuando, este, eh, cuando amenaza, digamos, que la, cierta acumulación de valor por parte de, de determinados sectores económicos. Pero frente a esto, existe una noción de austeridad cooperativa, ¿sí? que pone énfasis en lo que llama Reisman, los bienes relacionales. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar de ver el ir en el, en el transporte público como sí. la, la, la, la calamidad que le pasa al que no tiene auto porque es pobre. Sí. Vamos a empezar a ver el ir en el transporte público como la oportunidad de ponerse a charlar con el que tienes al lado, y de repente a lo mejor resulta que te pones a hablar y tienes una conversación amena, ¿no? Es un bien relacional, ¿no? Vamos a dejar de ver el espacio, la plaza, como un lugar al que tenemos que ir porque no tenemos dinero para irnos a un restaurante, y vamos a empezar a verlo como un lugar en el que podemos encontrar. O sea, y eso todo también es una construcción social, dice Jorge. Entonces, eh, este... Superar el neoliberalismo, para mí, es una decisión ética. Por eso ese texto que se llama Subversión, de el, el, el, el, que además toma la idea de Lacan, dice ¿no? es Lacan, estos revolucionarios son un poco sí. ignorantes. Porque revolución quiere decir volver al mismo lugar. Entonces dice, la auténtica revolución es la subversión, es darle la vuelta. No, no es volver al mismo lugar, sino darle la vuelta, ponerlo patas arriba. ¿no? Entonces, ahí la idea que, de, de ese texto es un poco a esta. no este, ¿Por qué triunfa, ese, yo, yo me pregunto ahí, ¿no? ¿por qué triunfa el discurso neoliberal? ¿Por qué los sectores populares, que son las principales víctimas de ese modelo neoliberal, que lo primero que hace es reasignar el gasto público, no reduce el gasto público, sino que lo reasigna, es decir, el gasto público social y el gasto público orientado hacia la equidad lo asigna hacia otros sectores. Por ejemplo, financiar deducciones fiscales a determinadas empresas, eh, etcétera, etcétera. O generar determinadas inversiones productivas que favorecen a determinados sectores económicos, etcétera, etcétera. Pero no disminuye el gasto público. en Ningún país latinoamericano durante los eh, periodos que llaman neoliberales se redujo el gasto público, al contrario. ¿sí? Lo que, hizo, lo que se hizo fue reasignarlo. ¿no? Entonces, y sin embargo son los propios sectores populares más dañados por ese régimen de producción de subjetividad los que lo terminan apoyando. ¿sí? La visión tradicional es la visión de, de, sí, pero es que la dominación que se produce a través de los medios de comunicación, no, no creo que se pueda negar que existe toda una, una cuestión ideológica detrás de los medios de comunicación, ¿no? pero creo que hay algo ético detrás también. ¿no? <risa> Eh, que es la cuestión de que, que el, sujeto, el sujeto moral, eh, este, digamos que atribuye dignidad a su autonomía. o comprende la, Por eso está tan ligada la noción sí. de dignidad con la noción de autonomía. ¿sí? Y, y la autonomía es la capacidad de hacerse cargo de sí mismo. Entonces, ese discurso neoliberal, ese, aquí Jorge Alemán, que es un filósofo y psicoanalista, le llama el superego neoliberal. ¿Sí? Este, ese superego neoliberal tiene mucho éxito, porque le ayuda al sujeto a encontrar un espacio en el que él puede por lo menos ser dueño de su vida, frente a un mundo que le quita esa posibilidad, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? A través de la estrategia de la individualización, eso que llama Manuel Castells el capitalismo de los individuos, es decir, de aislar al sujeto de la red social y del entorno social en el que vive y en el que se produce mismo por eso me parece esa idea de, bueno, no necesitamos gastar tanto para ser felices, no necesitamos endeudarnos para ser felices, ¿sí? podemos empezar a consumir cooperativamente, podemos empezar a, a prestarnos cosas y disfrutar en eso, ¿sí? es, es una, algo que, que, que de hecho me parece que ya se está haciendo, ¿sí? creo que de hecho la pandemia de algún modo está también incentivando colaborativa y otro tipo de nacionalidades en ese sentido. ¿no? En eso sí creo, el, el tema es que eh, digamos que Ulises, ¿no? este, habrá que ponerse los tapones en las orejas para cuando pase esto no nos vuelvan a seducir con los mismos cantos de siempre, que yo es para mí quizá el reto más grande que tenemos. ¿sí? Así que... Así es. Eh, bueno, habría mucho más que hablar sobre todos estos temas y, y podríamos ir enlazando unos temas a otros, pero tenemos que poner punto final. Eh, agradecemos, por supuesto, al Centro de Estudios de Ética Aplicada, a la Facultad de Filosofía y Humanidades, a Humaniora, al Desconcierto, a todos los participantes que, que han estado asistiendo y, por cierto, a Jaime, muchísimas gracias por la exposición, ha sido un placer charlar contigo y con esto ponemos punto final a la segunda sesión de este seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eh, Íñigo, a vos por este espacio amable como siempre y muchas gracias también al Centro de Éticas Aplicadas y a la Facultad de Filosofía por darme la oportunidad de poder compartir eh, con, con vosotros, ¿no? este, eh, espero que tengamos más posibilidades eh, porque para mí también es muy rico, ¿sí?, eh, sin duda, pero que no, sí, en algún sí, momento sí. se generen pues incluso eh, posibilidades de, de, de tener más horas y más eh, horizontal, ¿no?, porque sí. siempre en estos es como, como hay cierta cuestión de que uno tiene que hablar más, ¿no?, sí. Sí. está bien, que a mí sí, y que no sean virtuales, que podamos ir de un lado a claro, otro, un, mucho más agradable, sí, si estamos a un paso, por es, eso, es, por eso, es más por eso. complicado, Muchas bueno, gracias. Un gusto. Igualmente, un placer. Chao, chao. Chao.